Bien. Guasumero, Sí, aquí está el Guasumero, Raúl Mo <risa> Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, acá en la zona norte. ¿La ¿Zona norte o sea, solo la provincia? ¿La función es No, nacional. Nacional, ah, ok. Muy bien. Con él vamos a tratar el alza de los precios de productos de, primer, de primera necesidad. Eh, vamos a hablar con, sobre ese tema con Raúl Monegro. ¿Y del Movimiento S Popular? Sí, sí, claro. Porque ha estado en estos tiempos muy, muy latente. Y me gustaría, amado, y no, no, que, en que entremos directamente a la, a la una pregunta que tengo. Vamos a hablar de la los Precio y luego okay, manejamos. Pues Adelante, Raúl. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, eh, Carolina. Buen día, Raúl. Francis. Eh, Yeyé y el profe, Sol muchas gracias, amado. buenos días Raúl. Yo preferiría, eh, me permites, uh -huh. eh, ok. No, eh, me gustaría hablar de otros temas con Raúl, eh, básicamente más locales, sea del pueblo de San Francisco. Ah, pero que quedamos, que primero es vamos que a hablar no de los temas. De yo no quiero preguntar. Está bien. Sí. Yo quiero, porque yo creo que aprovechamos más, Raúl, con el tema de los movimientos, el colectivo, sí, eso es lo que yo quiero. la basura en San Francisco de Macorís. Raúl. La eh, incautación arbitraria de lo amé a la motocicleta de los ciudadanos. ¿En qué renglones se da? ¿En qué aspecto? Ajá. Ah, bueno, la incautación, sí. bien. Pero eh, viniendo a lo que... Pasó aquí hace ya un mes y tanto y esperemos no se vuelva a repetir, por lo menos por ahora, eh, los llamados a, a, a las manifestaciones, a la huelga, que en principio lo tenía el colectivo, luego ustedes, ustedes desisten de este llamado porque lo entendían no prudente. Francis hablaba acá del tema yo decía que por qué hicieron el llamado si ya entonces luego desistieron, partiendo de que desde un principio se supone que no sería prudente, ¿verdad?, las dos manifestaciones. Eh... ¿Qué opinan ustedes sobre esto? De lo que vivimos, un llamado a 48 horas luego 24, eh, toda esta situación que se vio en San Francisco de Macorís y ya luego eh, cae el llamado en la tarde. ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, te podemos decir que en el pueblo hay un descontento generalizado. Eh, el pueblo eh, esperaba un cambio diferente al que estamos viviendo. La, el abandono el alza constante de los artículos de primera necesidad producen todas esas situaciones de llamado, de movilizaciones, de protestas y eh, van acumulando eh, diversos diverso sectores eh, en el diario Vivir. Nosotros entendemos que eh, la culpa de cualquier llamado, de cualquier, o el, ese, donde se origina, es en la mala política del gobierno. En ese sentido, eh, eh, la pregunta fue muy amplia para eh, aclararte la situación de, de las actividades que nosotros teníamos. Ustedes saben que hicimos un llamado a marcha y un llamado a una huelga. En medio de esa situación eh, se origina o se eh, dispara la estadística con el COVID. Situación esta que eh, produce mucha... Eh, mucho pánico en la ciudadanía, en el pueblo, y nosotros nos debemos al pueblo, debemos cuidar al pueblo. En ese sentido fue que desistimos del de, de llamado a huelga para el día 29 y eh, lo explicamos a la ciudadanía y entendemos que habrá tiempo de, de, de, suficiente, pero por el momento eh, hay que tratar de que la gente asuma conciencia de que se proteja, se cuide y que podamos vencer. Eh, esta tercera ola que se ha producido en la República Dominicana Y por qué no en el mundo Con eh, esa enfermedad mortífera Que ha estado azotando al mundo entero Y República Dominicana no es ajena No es ajeno a esa situación Raúl, bueno, ya que Carolina eh, Planteó el, la situación Con el movimiento popular en San Francisco de Macorís Yo me atreví a asegurar de que quienes componen el colectivo no son representantes nuestros de la ciudad, sino son representantes de una comunidad a la que ellos pertenecen. Que buscaban la manera de, de conseguir hegemonía en el movimiento popular frente al FALPO, que sí es un movimiento reconocido nacional y que, has, y que ha tenido hasta la fecha la principalía de los movimientos populares. ¿Cómo es posible que se esté generando de distintos sectores las mismas propuestas, las mismas necesidades y los mismos eh, las mismas alternativas de lucha. Ahí no han estado nunca de acuerdo ustedes, o ustedes no reconocen a aquel grupo, o aquel grupo no lo reconoce a ustedes. Una de las dos. Mira, nosotros no somos quienes le damos reconocimiento a ninguna institución, a ningún grupo, eh, de cualquier ámbito en la sociedad si no es el pueblo el que debe darle reconocimiento, razones de sobra en el país para la lucha, nosotros no nos oponemos a que los sectores luchen, a que los sectores protestan, porque eh, vuelvo y repito, va a la redundancia la culpa o lo que produce eso es la falta de, de cumplimiento a, los, a las promesas que hacen los gobiernos eh, en cada vez que están en campaña y después que llegan al poder se olvidan. En ese sentido, eso produce esas situaciones y creemos que eh, el escenario de lucha, que al pueblo hay que acompañarlo y que el pueblo debe eh, protestar. Y eh, nosotros no, no tenemos que darle reconocimiento ni nada a las autoridades, deben cumplir para que eso no se produzca. No, lo que me refiero es que no hay una, una hegemonía en la propuesta de, de reclamos y, y bastante problema. Mira, los precios son una, que es lo que vamos a hablar más adelante. La falta de, de seguridad, la corrupción es otro tema nacional, pero aquí nunca el movimiento popular se ha quejado por la proliferación de puntos de droga y la violencia que se da y esos son de los temas que a veces uno dice pero ven acá, aquí hay cosas que no se entienden que tenemos problemas y flagelos que deben ser reclamados mira, las telefónicas van a ser un tema, un foco de atención por lo que consume el barrio se lo están acabando, ahorita llamaba un amigo Televidente evidente. Cuando tú compras una libra de azúcar, la pones en la casa, vuelve al otro día y la encuentras, si no la ha consumido. Pero hay vuelve... que evaluar en ese sentido, porque robarse los minutos, por pues robarse los minutos no No, lo es que cuando tú tomas, no te da ni siquiera para hacer una llamada. Ah, que, hay que son caros, ahí sí. Es decir, porque nadie tiene control. Incluso ahora, ellas tienen la posibilidad de cancelar tu contrato sin avisarte, di de que después que tú consumes dos 200. mil 2000, 2000. no aclararon cuál es la pregunta la pregunta la... es ¿Sí? que hay tantas cosas por las cuales hay que luchar y reclamar que se han enfocado en unas cuantas que son las mismas y los sectores debieran estar unidos para producir un solo interlocutor bien sí mira en primer lugar la unidad debe darse con el pueblo eh... El pueblo es el comandante, el pueblo es eh, el agraviado y el pueblo es que, quien debe de asumir y empoderarse de todas esas situaciones que tú planteas y otras que nos afectan a nivel nacional. Nosotros entendemos que ciertamente a esas transnacionales telefónicas hay que hacerle frente porque son diríamos nosotros, abusadora a la hora del de cobro, a la hora de, de darle un servicio pésimo y de eh, tener algunas, algunos reglamentos que le benefician a ellos y nada al consumidor. Pero también nosotros sabemos y lo hemos, y hemos es parte de este, del movimiento social y popular de este pueblo todas esas demandas que tú dices de los artículos de primera necesidad, de la corrupción de la lucha en contra de la violencia y eso de la violencia es un problema de, de Estado de política de Estado y ustedes saben que con la situación precaria y la pobreza que vive este país eso por el momento no se va eh, a resolver debe haber política eh, clara, política de, de mejores condiciones de vida de creación de empleo de eh, buscarle a los ciudadanos que tengan eh, ciertos servicios garantizados y ciertos eh, elemento básicos para el ser humano por el momento eh, con este estado eh, diríamos otro corrupto que el dinero que pudiera ser invertido en salud educación en empleo se van en los bolsillos de los que no gobiernan, O sea, cuando hablo de, de, de, de este sistema corrupto, hablo de los gobiernos que no han, que no han estado gobernando y los que actualmente están, porque eh, hay muchos escándalos de corrupción. En el sentido es que nosotros siempre hemos asumido y hemos sido abanderados de cada una de esas demandas nacionales, pero también sin olvidarnos de lo local que... Eh, cada, cada uno de esos funcionarios ha estado ofreciendo y ha estado engañando a este pueblo, diciendo que se van a empezar, que se van a comenzar, y eso nunca llega en este, en este pueblo. Raúl, eh, con relación a, a las obras aquí en San Francisco de Macorís, sabemos que es una... Una quimera, el hecho de que el presidente haya dicho que se van a invertir aquí 10 mil millones de pesos, eso, no, eso es muy difícil. Sin embargo, ¿no, no entienden ustedes la posibilidad de priorizar las obras eh, aquí en San Francisco? Por ejemplo, hemos estado planteando de que una de las obras principales ahora mismo es el camino, la entrada al vertedero de San Francisco para poder re, eh, regularizar la recogida de basura y lo que tiene que ver con el Hospital eh, Regional San Vicente de Paul. ¿No entienden ustedes qué es lo mejor priorizar las obras? Mira, eh, en primer lugar, esa de vertedero, eso es una obra municipal y tienen que acondicionar, y es el ayuntamiento que nada hace en este pueblo, solamente producir basura, y, o sea, ver producir basura y dejarla eh, en todas las esquinas, en todas las avenidas. Pero nosotros entendemos que ese hospital eh, debe ser una prioridad, pero el gobierno o los gobiernos, han abandonado eso, lo han presupuestado en, en todos los presupuestos, diríamos nosotros, de que inició y eso no avanza. Yo creo que se van a ir los cuatro años de este gobierno y el hospital quedará así. Ahora, nosotros tenemos prioridades y hay, prior hay prioridades que la gente no ha entendido y hay que eh, hacer que hagan conciencia. Por ejemplo, Aquí hay una demanda que puede producir una situación que si no se inicia la construcción es el sistema cloacar, Esa, ese sistema que tenemos de agua o de aguas residuales eso no funciona en San Francisco de Macorís, eso vivió su vida útil hace muchos muchos años, unos 25, 30 años y eh, recuérdense que ese sistema fue construido para una población que eh, diríamos nosotros un 30% es cuando se construyó de lo que, eh, de los habitantes o la, el espacio que ocupa ahora San Francisco de Macorís Y eso puede traer como consecuencia una catástrofe de salud eh, en un futuro si no se inicia. Sabemos que es una obra muy costosa, pero se puede iniciar por etapas y se puede, si hay voluntad, si hay decisión, con esos 10 mil millones que el presidente dijo, que iba a invertir en San Francisco de Macorís. Yo creo que se hace esa y otra obra. Pero nosotros entendemos que la Plaza de la Cultura, que es un símbolo de lucha en este pueblo y de justificación para la protesta, la han prometido todo. Pero la carretera San Francisco de Macorís, ustedes saben lo que eso puede producir en términos económicos y en términos turísticos a este municipio si se construyera o si tuviera la, eh, hubiera la voluntad de construirla. El puente de Ugamba que hasta Danilo vino y el, todo el que llega lo, lo ofrece y que están presupuestándolo y que lo van a licitar y nunca llega ni esa licitación, ni ese presupuesto, ni la construcción del puente de Ugamba. Pero también nosotros entendemos que el asfaltado que se está eh, tirando, no se puede tirar sobre asfalto, hay que construir calles en los sectores populares para que después sean asfaltadas, calles que nos que no o se están sea, Se está tirando el asfalto así, no, ¿No se, está se está tirando... Se está asfalto donde, en, en lugares donde ya hay asfalto y hay alguna, algunos baches y ellos lo están tirando, asfaltando... Por la misma práctica del gobierno pasado. Claro, el problema es de, nosotros no hablamos de asfaltado solamente, construcción de calles, aceras sin contenedores y asfaltado. Pero eh, se buscan un... Eh, se invierte un, un, mucho dinero para faltar donde hay eh, afalto. Y esa situación hay que cambiarla porque este pueblo no está en condiciones de votar y de que se, el dinero mira, se gaste innecesariamente. Mira, ahí es que voy y vuelvo y te hago la pregunta. Porque tú me contestaste medio diplomático, o sea, sí, sí. estaba medio diplomático <risa> con el tema de, del movimiento popular y la... Y la hegemonía o sea, de ese perdón, control. Tú lo que, que quieres, quieres echarlo a pelear no, con No, no, no. No, lo que pasa es que es que el no, movimiento bueno, y, la, y la característica la que objetivo. tiene, la característica <ríe> que tiene el Falco de lucha, <ríe> de lucha, de lucha Pero, la han abandonado. Se ve pasivo. Y a la vez, y a la vez, y a la vez. No han, han permitido que este colectivo, que dicen ser lo que verdaderamente tiene la hegemonía, porque pusieron de rodillas a la autoridad de aquí, que fue un error. ¿Cómo? y Sí, porque le dijeron hasta Barriga Verde teniéndolo al lado. Ahí. No, es responsable que no cumplieron. Y yo creo palabra. que fue más prudente la posición del Falpo retirarse de la discusión y abandonar justificado por lo que él dijo de la pandemia. Está bien. Pero que, que no, no hay hegemonía en, en los proyectos de, de lucha. Agregar a ese comentario para dejar a, a Raúl que, sí, que la, se exprese, en un momento eh, tú nos dijiste, yo creo que fue vía llamada, que no conocías a los muchachos del colectivo. los recuerdo bien, que no, no, no conozco quiénes son ellos. Y en ese sentido de la pasividad que de alguna forma ustedes han asumido en los últimos tiempos Recordando momentos, otros momentos de lucha Y que a veces la gente percibe, no, que el falpo se vendió, que el no. falpo De hecho la gente, hay gente que percibe y entiendo eso Quiero que lo desmienta y aclare el porqué De hecho aquí están, hay mensajes que no vamos, porque son un poquito Va muy más despectivos a más puntual, Entonces en ese sentido, ¿qué él opina? El... Yo, me parece que él entendió ¿Qué opinas sobre eso y, y lo que Francis decía? En primer lugar, nosotros no hemos estado pasivos, ni hemos estado en, una, en un cambio de metodología ni de lucha. Vuelvo y les repito, nosotros hemos hecho un sinnúmero de actividades, incluso en este mismo año hemos hecho piquetes, hemos hecho actividades de protesta. Lo que ha sucedido es que, vuelvo y les digo, no hemos visto las condiciones como le expliqué ahorita en la huelga, que teníamos convocado para lanzar el movimiento por la misma situación de salud. Ahora bien, Francis, sí. nosotros, la hegemonía, vuelvo y te repito, la tiene el pueblo. La hegemonía no la tengo yo, no la tiene nadie, sino el pueblo. El pueblo es soberano y el pueblo es que le da seguimiento y observa. Y a veces nosotros pensamos que el pueblo es ingenuo. Pero eh, el problema de un movimiento huelgario, el problema de cualquier eh, situación de protesta que tú convoques, es la acogida en términos eh, de opinión que el pueblo le dé o que el pueblo vea y los resultados que pueda arrojar. Yo creo que, yo creo que eh, nosotros no ni pretendemos ser tener la hegemonía de, de, de, de todo en San Francisco de Macorís nosotros pretendemos acompañar a este pueblo y en sus situaciones difíciles siempre estar al lado y eh, luchar junto al pueblo eh, Carolina, eso de que nos vendemos, que nos compran, eso, no yo, eso a nosotros nos tiene sin cuidado porque eh, siempre se ha tratado de desacreditar o eh, de meritar a los movimientos sociales y, y con él, por ende con, a su dirigente. Se hizo Nosotros hemos un aprendido y que ustedes nos, han, han, han provocado que Macorís no se desarrolle por los, por la goma y la protesta sí, y la tiradera de piedra. Sí. La goma es un día, la protesta es un día, pero el robo constante de los políticos, de los de, de lo que han gobernado, es permanente. Y eso es lo que hay que ver. ¿Quién es el que prohíbe el desarrollo? <risa> cuando se lleva el dinero del pueblo, cuando le roban al pueblo. No lo invierten en salud, en educación, en empleo, en, en techo para los que no tienen. Pero se dice Entonces, eso son lo que. Los que no, vienen. El, no el desarrollo de, de Macorís, el desarrollo del país se ha detenido por la corrupción, el robo y la complicidad con la delincuencia, con el narcotráfico, con todos los males que nos afectan y nos roban hasta la esperanza. Bien. La lucha solamente es eh, producto de esa situación de abandono. Y de eh, pobreza que vive la República Dominicana. Bien, señores, ahí estuvo con nosotros. Escucharon ustedes sus respuestas a Raúl Monegro, dirigente del Falpo, acá en San Francisco de Macorís, dirigente nacional del FALPO. Hay algunos mensajes acá, no sé si... eh, Bueno, ya se nos, se nos acaba el sí, tiempo sí. de la entrevista. Gracias, Raúl, por estar con nosotros, como siempre. A nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve. No se vayan.